Hoy en mi canal de YouTube, como sabemos, estamos en Medinaceli. En este vídeo estamos en una parte, en un, en un homenaje donde mataban a los, a los prisioneros que tenían. La mayoría de las veces era injustamente. Es un monumento a todos los que mu murieron. Y bueno, pues aquí se, se hacían las ejecuciones. Pues alguna piedra? Es un poco rojiza, diréis. No, es que la piedra es rojiza. No, es que con el año los años ha adquirido un poco el color color Así es bueno un homenaje pequeñi pero bueno está bien Bueno esto no tiene mucho que hablar más o menos bueno pues se sabe Adiós y hasta el próximo vídeo sus, sus suscríbete y dale like si quieres sus sus suscríbete